No tenía previsto hacer este vídeo, pero el DJI RC3 Mini está fallando. Hace poco DJI lanzó su nuevo Ronin RC3 Mini y está fallando. Eh, va muy... no es que no estabilice, pero no del todo. A ver, déjame explicarte. Un estabilizador, su función, lo crucial que hace un estabilizador, lo más crucial es que estabilice. Lo demás son extras no es, sí que importa, pero no es lo más importante. Lo más importante es que estabilice. Si no estabiliza no es un buen estabilizador. Hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, me comprendéis. Vale, pues ese estabilizador no estabiliza del todo. El paneo, que es de izquierda a derecha, lo que tú puedes mirar al girar la cabeza, lo hace perfecto, lo hace perfecto. Eso no tengo ninguna pega. La rotación, que es así, eso también lo hace muy bien. Pero ya el tilt, que se llama a lo que es mirar hacia abajo y mirar hacia arriba, no lo hace bien. No sé si será el peso de la cámara que pongas o lo que sea, pero vamos, en las fotos que ellos ponen, ponen cámaras muy pesadas, no sé. Balancea de arriba a abajo. Cuando está quieto en la mesa, en una mesa, cuando está quieto, no pasa. Pero cuando estás en movimiento, avanzando para adelante o avanzando para atrás, o moviéndote lado, en movimiento, está todo el rato haciendo así. ¿Para qué quieres un estabilizador? ¿Para que te desestabilice más las tomas? No. Eso no, no, no, no es bueno. Las tomas quedan horribles con eso. Bueno, a ver, horribles. Se pueden ver, pero... No, no, no me convence. Aquí un ejemplo os estoy poniendo en pantalla y se ve claramente cómo hace para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y hombre, pues no es lo que más queremos. Entonces, mmm, no, no me gusta ese estabilizador. Y hago este vídeo no por conseguir muchas visualizaciones, no por crecer mi canal, sino lo estoy haciendo porque no hay ningún vídeo de esto. Nada. Y lo estoy haciendo para que tú sepas lo que pasa, lo que hace el djrc 3 Mini. Y por eso te estoy diciendo para que tengas cuidado, por si lo quieres tener, lo quieres comprar, porque parece más de lo que es, diría yo. Pero de todas maneras, a ver, si te quieres suscribir, puedes suscribirte igualmente. No es el propósito de este vídeo, pero lo puedes hacer. Aquí te dejo un vídeo que seguramente te gustará de otros vídeos que he hecho yo. Y nos vemos en la próxima.